Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes, familia. Les saluda Shanira Blanco acompañándonos hoy jueves 13 de abril para presentar los sorteos en la tarde de Lotería Electrónica. Gracias por estar. Los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor, Lester Quiñones, de la firma Quiro de Córdoba, Faro Company, y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Oiga, prueba, prueba su suerte con el Powerball, que para este próximo sábado la cifra está en pantalla, casi no cabe, 219 millones de dólares, señores, y nosotros aquí en Lotería Electrónica estamos de celebración con un nuevo ganador de un premio secundario, señores, con el Powerball, se llevaron 100 mil esto fue jugada automática en el supermercado Pueblo en Aguadilla. Muchísimas felicidades a este ganador o a esa ganadora, señoras y señores, porque todavía usted también está a tiempo para jugar la Loto Cash. Mire, sigue en aumento y para mañana viernes está en 1.900.000 dólares que te lo puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha que sigue acumulando y ya está.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 Así es, busca tus cartones de los instantáneos para que, mira, usted pueda ganar al instante, raspe su suerte. Señoras y señores, pasamos de inmediato con los sorteos de esta tarde y el Wild Ball, adelante. Y el Wild Ball es el número, número tres, señoras y señores, número tres. Ahora pasamos al pegados de esta tarde, mucha suerte, adelante. Primer número del Pega 2, número 9. Número 9, siguiente número es el número 3. Es el número 3. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 9393. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde familia. Adelante. Primer número del Pega 3, ahí está, número 5. Cinco. cinco, siguiente número, número 4. Número 4, último número, es el 6, señores, número 6. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 5, 4, 6, 546. Pasamos al Pega 4, favorito de muchos. Adelante, mucha suerte. Primer número del Pega 4, número 8. Número 8, siguiente número. Número 0, número 0. Siguiente número del Pega 4 esta tarde es el 7, señores, número 7. Último número. Número 0, es el número 0. Número ganador del Pega 4. En la tarde de hoy es el 8 0 siete 70. Mire, muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial de internet. Ahí está, loterías gv Como siempre, gracias por sintonizar. Nos vemos esta noche a las 9 p.m. Excelente tarde y mucha salud.